Photoshop 2023 ya ha salido al mercado y estas son sus principales novedades. Y bien, de las primeras novedades de esta versión 2023, tenemos novedades con la herramienta selección de objetos. Prácticamente funciona de la misma manera. La novedad para esta versión es que tenemos esta selección que es la selección basada en resultados de la nube. Dura un poco más el proceso, pero te provee mejor ese resultado. Entonces, vamos a hacerlo con, desde la computadora, que es una forma más rápida. Seleccionamos nuestro sujeto. Obviamente, el proceso de carga va a ser mucho más rápido. Y ahí lo tenemos. Vamos a guardar esta selección para que podamos ver comparativas anteriormente. Vamos a poner el nombre 1. Y vamos a repetir el proceso. Pero esta vez vamos a utilizar los resultados en la nube. Y le damos a seleccionar sujeto. Mira que desde la nube pues obviamente ve que dura un poquito más. Esperamos que cargue. Y lo tenemos. Vamos a guardar también esta selección. Vamos a ponerle dos. Y ahora vamos a ver la diferencia entre cada una de estas. Vamos a ver aquí la, la número uno. Aquí está. Fíjate. Mira. Esta es la número uno, ¿verdad? Y esta... Es la número 2. Miran los detalles que se ven eh, con mayor facilidad. Lo que implica. que Para que tengas una idea. Si yo coloco esto. En otro fondo. Pues se va a ver mejor. Con respecto a los resultados. El, se van a ver mejores detalles. Los pelitos del gato y demás. Y lo ves. amplío Para que vean. Miren ahí la integración. Entonces, esta es una de las primeras novedades. Bien, la segunda novedad tiene que ver con el relleno según el contenido. Fíjate que cuando yo piso las combinaciones de teclas Shift F5 o edición relleno, pues tengo acceso a esta casilla, a esta ventana. Cuando le doy un clic acá, pues lo que hace Photoshop es, es que toma referencia de los píxeles que están fuera de la selección y pues trata de hacer un relleno según el contenido. Lo... Defecto de esto es que se necesita pues mejorar la selección porque en su mayoría pues deja como estos halos ah, que ven acá, estos es excesos de borde. Ahora en esta versión 2023, pues tenemos la opción de eliminar y rellenar según contenido, la cual podemos tener acceso a la misma dándole clic derecho dentro de la selección. Y aquí, si te fijas, tenemos esta casilla: eliminar y rellenar selección. Es decir, que lo que hace es lo siguiente. Te hace lo mismo y ahora vemos que no se presenta exceso de halo. Claro, no son herramientas 100% perfectas. Todo va a depender del tipo de fotografía que tenga, Pero ya hizo un resultado bastante bueno. Y este detallito en este caso que quedó, lo único que tiene que hacer es, es seleccionarlo. pulsar F5, le damos OK y ya lo tenemos resuelto. Otra novedad es, es que puedes ver ahora el uso del CPU en tu Photoshop. Si te fijas le damos un clic acá y ahora aparece una nueva casilla que se llama modo CPU. Está en, en esta casilla acá puedes ver si tu Photoshop está usando lo que son los recursos de la tarjeta gráfica que es muy importante para ciertos procesos, sobre todo los procesos asociados con lo que son a los gráficos 3D y los filtros neurales. Además puedes verificar a través de la ventana ayuda compatibilidad de GPU si pues um, tu, tu programa, tu Photoshop está utilizando de forma apropiada todos los recursos de la tarjeta gráfica. También tenemos novedad en lo que es las preferencias. Ahora aparece como una especie de barra de búsqueda que te permite aquí buscar cualquier eh, tópico puntual, lo que es la barra de referencia o lo que son eh, las opciones de preferencia que antes un poquito la tedioso, desplazarte por cada una de estas funciones y encontrar a lo mejor la preferencia de interés. Ahora, con solo escribir, por ejemplo, una palabra clave, pues automáticamente aquí aparecen todas las opciones asociadas a esta palabra que tú escribiste y pues le da un clic aquí, pan, y automáticamente te manda a ese apartado de interés. Probamos con otras palabras clave, vamos a escribir, por ejemplo, cursores de pintura y mira ahora te manda directamente a lo que son los cursores de pintura interesante esta novedad en las preferencias y bueno con respecto a los filtros generales tenemos un nuevo filtro que es el filtro de restauración de fotos vieja fíjate que aquí dice nuevo y pues está descargando vamos a esperar a que cargue ok ya se descargó el filtro vamos a ver aquí el filtro presenta tres sliders principales vamos a jugar con ello un poquito Mejorar cara, mejorar de foto. Y aquí este, yo creo que va a jugar un papel importante porque aquí tenemos varios rasguños. Vamos a colocarlo en un 50% para no ser tan abusivo. Aquí soltamos. Esperamos que cargue. Después le de compro eso en la nube que carga un poquito más. Y aquí lo tenemos. Interesante. Miren cómo estaba antes. Uf, yo creo que esta ha sido una de las mejores novedades. Este filtro de restauración de fotos. Miren cómo estaba antes y cómo está ahora. Una mejora bastante notable, increíble Bueno, ya te quiero mostrar por último lo que es una, un, un nuevo panel de materiales de Adobe Substance Que es los materiales que se usan en el programa Adobe Dimension Que es un programa 3D que provee Adobe Y pues que ahora están incluidos en Photoshop Bueno, ¿y cómo funciona? Aquí creé una selección previa Voy a ventana y aquí activo el panel de materiales Obviamente con la, con la M, aquí está y aquí lo tenemos entonces fíjate que cuando le doy un clic acá solo se le va a aplicar un tipo de material a que a la parte que está seleccionada y ahí lo tenemos esto es muy interesante y le podemos dar muchos usos por ejemplo eh, los mmm, arquitectos verdad pueden utilizar esto para darle textura a cualquier elemento que estén creando y que usen photoshop para texturizar por así decirlo bien a darle a Control Z, seleccionamos obviamente la capa, le, le damos un clic y ahora sí se le aplicó. Miren qué interesante. Si lo tiene un clic comienza a cambiar. Y pues bueno, aquí tenemos esta novedad ya incluida en Photoshop. Aunque te comento que el Diluxuero me gusta más porque el Diluxuero trabaja propiamente o directamente con gráficos 3D. Por el momento, esto no trabaja con gráficos 3D, sino con, con en en cuestión. Y bueno, ya para acabar, decirte que puede ver una, una lista guiada con respecto a las novedades, dándole un clic a lo que es la opción Ayuda. Y aquí te vas donde dice Novedades. Aquí aparece un listado de lo que son las principales novedades de Photoshop. Y si quieres conocer más, pues es tan fácil como darle un clic. Y automáticamente entonces te va a mandar a lo que es estas novedades explicadas acá. E incluso con algunos recursos en línea para que puedas verlo y practicar con estas novedades que tiene esta nueva versión de Photoshop 2023. Y bueno, espero que te haya gustado este video. De todas las novedades de Photoshop, la que más me gustó fue este nuevo filtro neural asociado con la restauración de fotografías antiguas. Déjame aquí debajo en los comentarios cuál fue la novedad que más te gustó y nos vemos en otro video más de su canal Foto aprendizaje Comparte y suscríbete.